Hola a todos de nuevo, aquí estoy en una nueva entrevista para el Bichólogo y esta vez tengo el placer de contar con Ana y con Stephanie. Ellas son eh, miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de Biología de España. Bienvenidas al blog. Hola, hola. Un placer teneros por días aquí. Buenos a todos. Sí. <ríe> Bueno, eh, como, como he dicho, eh, vosotras estáis en, en la junta directiva ¿no? de, esta, de esta asociación, cuyas siglas son AEB. Uh -huh. Hablando un poquito de, de en qué consiste la AEB y, y cuáles son sus objetivos. ¿no? Sí, bueno, AEB principalmente es una comunidad donde nos centramos en los estudiantes de biología que están estudiando la carrera de biología a diferentes tipos de niveles, a nivel de grado, a nivel de máster y a nivel de doctorado. Y obviamente eh, son bienvenidos los profesionales que ya están formados, hechos y derechos, o que están todavía, gente que está en el instituto y todavía tiene dudas de si meterse o no a la carrera de Biología. Uh -huh. Y entonces nuestro objetivo principal es poder crear una red eh, donde, de todas las universidades españolas, donde haya estudios de Biología, para que haya una comunicación fluida y también en las delegaciones que ya existen, para poder, eh, como he dicho, una comunicación fluida en cuanto a ideas, experiencias y enriquecer un poco más la, la biología en el ámbito eh, que no es el más científico, sino que es el de networking y el de conocer a otros estudiantes. Me parece una iniciativa fundamental. ¿no? Además, yo insisto mucho en el blog, en el tema del networking, que es importante conocernos y que si queremos cambiar muchas de las situaciones que hay hoy en día en el mundo de la biología, hay que hacerla desde dentro. ¿no? Desde nosotros mismos tenemos que ser los que nos unamos un poco y luchemos por poner a la, a la biología, tanto como carrera, como profesión, en el lugar que se merece, ¿no? Exacto. Bueno, y esta iniciativa tan bonita, ¿cómo y dónde surge? ¿no? Porque, ¿cómo decidiste montar este tipo de, de asociación ¿no? para reunir un poco a, a todos los estudiantes de biología de los distintos niveles, ¿no? Pues bueno, todo surgió, surgió a EVE a raíz de la creación de su homólogo, digamos, a nivel europeo, que es Young European Biologist. Entonces estábamos en ello y, y queríamos contactar con las asociaciones nacionales de cada país. Entonces dijimos, somos españolas, vamos a empezar por España. Y resultó que no había nada, que ha habido hace mucho tiempo, pero hace ya que hace mucho que está disuelta o que no, no está funcionando. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacerla. Ya que estamos con la europea, vamos a hacer también la española. Y así es como surgió. Sí. Llevamos desde, eh, desde marzo. febrero marzo sí del año pasado. Y ya legales de verdad desde junio. Digo, en Estupendo. Entonces, ¿vosotras también eh, formáis parte de la Asociación Europea? Sí, sí somos la, también la junta directiva y representamos sí. a España. Porque también una de las principales objetivos a nivel de la de AEB es que haya representación internacional y que estemos más eh, involucrados en proyectos europeos y que se nos reconozca el talento español que tenemos y entonces pues decidimos también crear la, la creamos la europea y entonces pues a, a raíz de eso también, como ha dicho Estefi, creamos la española Sí, pero pero es, una, es fundamental hoy en día, sobre todo en una carrera como biología, ¿no? que tiene mucha movilidad a veces voluntaria, a veces forzosa el establecer esos contactos ¿no? a nivel sí. internacional, no solo a nivel de, de la, del propio país. ¿no? Uh -huh. Y bueno, ya nos habéis contado un poquito de, de cómo estáis, se está, está empezando a organizar todo, ¿no? pero ¿cómo estáis organizados vosotros como asociación, la EVE? ¿Tenéis algún tipo de relación con, con otras universidades? ¿O vais un poco por libre? o ¿Cómo va ese tipo de, de organización y de interacción? Bueno, pues AVE está formada principalmente de tres grupos, la junta directiva, el grupo interno y el grupo de los representantes. Los representantes son, eh, bueno, todos somos voluntarios, pero son personas que están o no eh, relacionadas con las delegaciones de su propia universidad, porque hay universidades en las que las delegaciones son bastante activas y en otras en las que ni siquiera existe. Entonces, lo que intentamos... Eh, de algún nivel, sí que están representadas las, las universidades eh, a partir de ellos. Y entonces, por ejemplo, ahora mismo contamos con representantes de la Alcalá, la Complutense de Madrid, eh, la Autónoma de Madrid, la Universidad de Juan Carlos, la Universidad de Valencia, Málaga, eh, Extremadura, Islas Baleares y Vigo. Entonces, pues, bueno, estamos... Me gusta ver por ahí a mi tierra también representada. Sí. <risa> Eh, pues genial, ¿no? Veo que os movéis mucho y sobre todo habéis dicho que sois una asociación muy joven pero veo que, que vais creciendo bien a, a buen ritmo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tipo de actividades desarrolláis ahí en la EVE? Pues bueno, por ahora nuestra principal actividad es nuestra página de Facebook en la que vamos subiendo pues noticias, eventos, cursos que aparecen, algún chiste por ahí y entonces pues se es seguirá actualizando la página y tal y a la vez estamos también bueno desarrollando la página web en la que queremos incluir una base de datos de estudios para que sea muy fácil buscar pues yo que sé yo soy de Vigo y quiero estudiar no sé en el País Vasco pues buscas yo que sé grado de biología en Bilbao y que te salga lo que haya y o, así o de máster que es más sí vamos de, de todo que sí. hemos dicho y luego tenemos, queremos ir creando algún evento propio. Por ahora estamos eh, participando junto a la Universidad Rey Juan Carlos. Este miércoles vamos a organizar las jornadas profesionales de biología que consisten en dar a conocer eh, para los alumnos de grado, pues dar a conocer un poco el panorama profesional y además en, pues, van ponentes de, de empresas, instituciones y pueden eh, presentar su laboratorio y si pueden ofrecer prácticas y trabajos de fin de grado, pues para que ellos lo, los alumnos los conozcan y puedan, pues si quieren, pues, hacer ese unirse a ellos, ¿no? Estupendo, estupendo. Eh, yo creo que, yo creo que es muy, algo muy importante eso de, de implicar un poco también a, a la universidad y al o a las empresas y tal, a que, a que interaccionen un poco también con, con los alumnos y ¿no? dar la posibilidad de, de conocerlos, ¿no? de empezar a ya a establecer relaciones desde la, misma, desde la misma universidad. Luego pondremos el, la página de Facebook o la información de las jornadas en, en la, al final de la entrevista para que todo el mundo pueda, pueda visitarlo. Bueno, y bueno, vosotros ya nos habéis dicho que, que primero surgió la Asociación Europea, luego la la sede española ¿no? ¿y cómo, cómo estáis coordinados con otras asociaciones también? ya sea a nivel nacional o internacional ¿tenéis relación aparte de de, de esta fundación común que nos habéis hablado? Eh, sí es, eso vamos, nuestra principal forma de actuar es eso a, a, en, basándonos en nuestros representantes que nos vayan informando un poco del panorama en su universidad y y eso que sin ellos no, no podríamos abarcar todo. Un saludo a ellos y gracias sí. por vuestro apoyo. Sí, totalmente. Y, y sí, bueno, y en cuanto a internacional, sí que nos gustaría, eh, digamos, establecer un poco más de contacto, sobre todo con los países vecinos. Digamos, Portugal, Francia, quizá Marruecos. Pero por ahora no hemos conseguido aún nada. Bueno, con los franceses sí. Ah, bueno, sí. Pero con los portugueses no. Pero bueno, eh, nuestra puerta está abierta en, para cuando quieran colaborar. Así que, Pero sí, lo que queremos crear con la europea también, ya que nos ponemos aquí más en, <ríe> en materia, es eh, crear sí, una red internacional donde haya eh, la misma comunicación que esperamos que haya dentro de España, pues a nivel europeo, con eh, otras asociaciones a nivel de, que representen los países. Lo malo en este aspecto es que no todos los países tienen una asociación nacional. Entonces es más difícil contactar con esos países en concreto porque tienes que ir universidad por universidad y si no conoces la lengua y no conoces, hay bastantes barreras. Pero bueno, Google Translator es un gran amigo <risa> en estos escogazones. Y, y entonces, pues eso, vamos creciendo. Ahora mismo en YEP estamos en 15 países, entonces está bastante bien. Y, y bueno, esperamos seguir creciendo y seguir cumpliendo nuestros objetivos que son prácticamente iguales que los de AEB, pero en YEP. O sea, a nivel a europeo. A nivel de Europa, sí. Y a nivel internacional, Cruzando el Charco, por ejemplo, con Latinoamérica y demás, ¿tenéis algún tipo de relación o tenéis previsto intentar crear relaciones con asociaciones de allí? O... Pues, bueno, nos hemos dado cuenta que muchos de nuestros seguidores o que visitan y ven nuestros posts son de Sudamérica. Entonces sí que estamos pensando, quizás no ahora mismo, pero sí en un futuro un poco ampliar hacia, sí, hacia allí. Porque también sé que hay mucha... O sea, sé por, por amigos y tal que mucha gente que estudia allí luego viene aquí a especializarse. Entonces, pues es una ayuda para ellos también, claro. Sí, y tanto en AEB como en jet estamos abiertos a cualquier tipo de nacionalidad, simplemente que aquella persona que quiere realizar sus estudios o en España o, o en Europa. Entonces, somos estamos abiertos a cualquier tipo de nacionalidad, no hace falta que sea europea para poder formar parte. Bueno, entonces aquí hacemos un llamamiento también, aprovechamos porque hay muchos seguidores de, del bichólogo que son de, de por allí, cruzando el charco, de, de países latinoamericanos, por pues, si quieren participar de alguna manera con vosotros, ponerse en contacto con vosotros eh, y coordinarse con vosotros con alguna asociación que hay allí, pues sí, por supuesto, eh, sí. le damos aquí la invitación. Sí. Bueno, eh, vosotros que sois biólogas ¿no? y, y que habéis creado una asociación de estudiantes de biología, ¿cómo veis la situación laboral de los biólogos hoy en día? Pues bastante mal, vale, sí, pues. Eh, No solo reducen los presupuestos en los laboratorios en, en, de instituciones en donde se está realizando un gran trabajo, eh, sino que tampoco en la carrera nos forman como tal. Entonces, o sea, nos dan toda la formación necesaria para poder enfrentar el... El, el, el futuro profesional y no, entonces en España, eh, la principal, eh, con respecto a España, la principal, el problema es que, tiene que eh, tenemos muchísimo talento y tenemos muchos eh, muy buenos científicos y científicas y el problema es que tenemos que proteger ese talento y entonces se tienen que crear, nosotras hemos estado hablando que mediante la creación de leyes que faciliten la investigación la formación y el emprendimiento en ciencia, eso eh, pensamos que una consecuencia de ello será que más gente se quede aquí en España y no tenga que, que emigrar a la fuerza. Pero sí, o sea la situación laboral ahora en España na, tampoco es muy buena, pero en ciencia yo creo que en general no es, no es muy buena, pero tenemos que hacer todo lo posible por mejorar nuestra nuestra imagen como biólogos, porque yo creo que también está un poquito distorsionada por parte de la sociedad, y también reconocer la, el, el talento de, de ciencia que hay en España, principalmente. Sí, la verdad sí. es que luego, cuando ves cualquier equipo internacional o ves cualquier eh, publicación de estas punteras, sí. muchas veces hay españoles también formando parte sí. de ella pero trabajando eh, fuera de España, ¿no? porque aquí la verdad... Eh, la situación en España está complicada y con los continuos recortes y demás que estamos sufriendo no tiene mucha mucha pinta de mejorar, ¿no? Ya. Yeah. <risa> Entonces, ¿vos, ¿vosotras pensáis que como biólogo es posible trabajar en España o que es cada vez más necesario emigrar? Bueno, yo creo que si tienes suerte, sí puedes. O sea, no. en el sentido de, por ejemplo, te metes ya desde, desde grado, te fijes en un sitio y puedes continuar allí. Y así hasta que te sacas el doctorado y tal, pues se puede. Pero claro, eso que es un caso de entre mil, ¿no? entre millones. Entonces, yo veo que eso, sí que hay eh, buenas instituciones y buenos laboratorios, pero están cada vez más limitados. En plan, les cuesta contratar a alguien. En, en mi propio laboratorio está el jefe, el digamos, doctorando a punto ya de doctorado, y el pobre está que no sabe ya de dónde sacar para poder seguir. Entonces, eh, claro, es que es... Y en cambio en otros sitios casi que te invitan, ¿no? Ven, ven aquí a trabajar con nosotros. Mira, tienes un, O sea, te pongo la casa si hace falta. Y entonces, claro, pues tira más, ¿no? Sí, no, la verdad es que yo por mi propia experiencia también he, he visto o he tenido la suerte de estar trabajando, colaborando fuera durante algunos años también. Y sí que el programa es bastante distinto. Y lo que es la profesión de biólogo... Está considerada de forma distinta, tanto por el gobierno de los distintos países como por, por la propia sociedad. ¿no? Aquí en España creo que estamos ahí un poco atrasados en ese aspecto. Habéis comentado también el tema de que la formación universitaria no nos prepara adecuadamente como biólogos, ¿no? de cara así o sea, que te dan conocimientos, pero no de cara a moverte pues un poco en... El, entrar en el mundo laboral y demás. no, o sea, Dan conocimiento sobre la, las materias en cuestión, pero no sobre la aplicación práctica o cómo poder encontrar tu trabajo como biólogo. ¿no? ¿Cuál, ¿En qué creéis que, que falla sobre todo esa, esa formación? ¿Qué aspectos creéis vosotras, desde vuestra experiencia como, como estudiante y desde la, de vuestra experiencia como, como junta directiva de una asociación de estudiantes, en, en ¿qué, qué, qué, qué carencias tiene ¿no? esa formación universitaria de cara a que la gente pueda entrar más fácilmente en el mundo laboral? Pues yo pienso que la principal carencia que tienen las, ahora mismo las universidades españolas, bueno, no puedo hablar de todos los estudios que hay en todas las universidades porque no los conozco, pero por lo general es eh, que sí, como has mencionado antes, se ven muy bien las materias biología celular, fisiología vegetal, animal, etcétera. Pero tampoco hay asignaturas que te ayuden a enfrentar el futuro profesional. Por ejemplo, no tienes ninguna asignatura sobre gestión de proyectos, ninguna asignatura sobre gestión de laboratorios, quizás, bioemprendimiento, sobre leyes, más centrada a lo mejor a patentes en, para un futuro profesional. Y eso yo creo que es donde se tendría que trabajar. Porque en un biólogo, obviamente, es muy necesario que sepa y que controle la, el conocimiento científico, por así decirlo, pero también eh, conocimiento que pueda aportar eh, una facilitación, como es dirigir un laboratorio, saber eh, más o menos el sistema burocrático, cómo funciona, las patentes... Pues es que a veces los biólogos, cuando salen de la carrera, o no solamente de la carrera, sino incluso del máster, se encuentran un poco en pañales en estos aspectos y claro. tendrían que mejorar en esto... Sí, el, el digo, vale, tengo que hacer un proyecto, ¿cómo? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que pedir? ¿Qué tengo que hacer? Que no, no es meterme en mi casa bajo el microscopio, tengo que darme a conocer, ¿no? Luego, y también la falta de conocimiento en el qué puedo hacer después, ¿no? Porque me no saco biología y que, claro. no, qué, ¿qué hay luego? Eso es algo que queremos suplir en AEB, por eso estamos sí. haciendo. Y luego hay algo que a mí, la verdad, personalmente me preocupa, que es... Eh, o sea, la ciencia en general se mueve de congreso en congreso. Se hacen papers, se hacen cosas, pero las cosas se presentan. Tú vas y compartes, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Y la gente no sabe, no sabe hablar, o sea, no sabe decirlo, no sabe expresar su conocimiento. Entonces, yo creo que sería bastante importante pues dar, pues que dentro de la carrera hubiera una asignatura que fuera pues, pues oratoria o algo así, ¿no? De forma que hago mi, mi proyecto, lo sé hacer, lo sé realizar y lo sé expresar y dar a conocer. Sí, y, eso y eso también importante. incluyendo a los profesores, el saber dar una clase. Sí. Y luego también pues pensamos que eh, en general eh, la simbiosis con otras áreas profesionales que no sean biología, por ejemplo biología, y biotecnología o biomedicina, y no solamente tiene, hace falta del ámbito científico, sino de otras áreas totalmente distintas, eh, puede haber una sinergia muy interesante y tenemos que aprender eso, no ver al científico de al lado o a la persona de al lado como un competidor y que tengo que ir a fastidiarle, no, o sea, bueno, principalmente no, <ríe> tenemos que intentar ayudar y tal, y, y, y expresar ideas y ver si se puede surgir algo interesante, porque, por ejemplo, nosotras, de cuando creamos a EBE, pues bueno, nosotros dijimos, es que somos de biología, ¿cómo vamos a crear una asociación eh, nacional? Es imposible, no sé. Bueno, dijimos que no es imposible, por eso lo hicimos, pero sí que pensamos que íbamos a tener bastantes barreras porque no controlábamos nada del aspecto legal ni nada. Y aquí estamos. Entonces, pues... Tirando sí. de amigos. Sí, siempre. siempre. Entonces, mi familia, lo típico Luego ya vamos creciendo y yo creo que estamos en esa fase. Entonces, pues bueno, con respecto a cómo me deberían de mejorar las universidades, pues eso, eh, lo que hemos, en, en resumen de lo que hemos dicho, eh, poner clases de oratoria, porque es muy importante saber expresar eh, tus resultados o, cómo, o saber expresarte para enseñar o vender una idea, por ejemplo, es, es muy importante y yo creo que en eso los biólogos o los científicos tenemos una falta importante y luego, como he mencionado, pues otras áreas, etcétera, serían importantes. Sí, la verdad es que yo también estoy muy de acuerdo con vosotras, el, el tema yo creo de, de comunicar es muy importante, ¿no? la divulgación, como tal ya no solo la divulgación, sino que ya, que ya es otro tipo de lenguaje distinto al lenguaje científico, sino incluso en, en los mismos, como comentáis, en los mismos congresos, en, los, en las típicas exposiciones de, de resultados y demás, mucha gente no sabe presentar la idea de forma atractiva, mantener la atención, yo creo que son, son cosas que... que que nuestras profesiones son fundamentales, al final eh, lo, no vale con conseguir conocimiento, ese conocimiento no vale de nada si no se transmiten, ¿no? entonces yo creo que en ese aspecto es fundamental. También otros temas que también habéis hablado un poco, ¿no? como es la búsqueda de trabajo, ¿no? conocer un poquito más la profesión en sí, porque mucha gente, por lo menos a mí en el blog, me llega mucha gente eh, muy perdida, que no sabe qué hacer, no sabe qué salidas hay, no sabe si se puede dedicar a una cosa, ni por qué rama tirar, ¿no? entonces creo que en ese aspecto hace falta divulgar mucho más lo que es la profesión, ¿no? para que muchos estudiantes de biología ni siquiera conocen muy bien a qué se pueden dedicar una vez que consiguen el título. Uh -huh. Yo creo que la labor que estáis haciendo es muy, muy importante. Sí. Muchas gracias. Bueno, uno de los objetivos, que ya habéis hablado varias veces de, de la EVE, ¿no? es que sea un lugar de encuentro y de, y de networking entre los propios estudiantes. ¿Vosotras creéis que se está aprovechando o que la gente sabe aprovechar esas posibilidades que existen en el mundo universitario eh, para ir aumentando su red de contacto, ir estableciéndola, ir de, consiguiendo... Eh, relaciones que pueden ser importantes en el futuro con, con otros profesores, otros grupos de investigación otras empresas, etc. ¿Creéis que se, que se aprovecha o lo saben los estudiantes saben aprovechar esa época que tienen en la universidad? No, <risa> yo creo que no. Eh, y menos aún si hablamos de ciencia, porque hay otros campos, por ejemplo, los, los campos de ADE o de negocios en general son mucho más competitivos en estos aspectos y nosotros los de ciencia parece que estamos un poco atontolinados con esto. <risa> y yo pienso que es muy importante porque, por ejemplo, puede, en la universidad tiene un ambiente perfecto para que haya sinergia de ideas y para que fluyan y tal y para que surjan iniciativas como la nuestra u otras, o a nivel a lo mejor empresarial, sería muy interesante. Entonces yo creo que en la universidad hay un ambiente muy propicio para este tipo de... para el networking, para las iniciativas en general, y por parte de las universidades tampoco es que se molesten mucho en organizar este tipo de encuentros, y a veces por falta de interés de los estudiantes no se realizan. Entonces es un poco... Es un, da pena por los dos lados, pero bueno, vamos a intentar cambiarlo de todo lo que podamos desde AEB, por supuesto, y a ver cómo, cómo surge al final. Sí, la verdad es que sí, porque muchas veces, sí, es verdad que, que quizás los estudiantes de biología, en general, aparte yo creo que de un poco de idiosincrasia española, ¿no? el que a veces nos implican mucho y dice bueno, ya nos preocuparemos de eso más adelante y están perdiendo muchas oportunidades, pero también es cierto que, que muchas universidades eh, no ofrecen ni siquiera la opción de, de, de pues crear un poco esto de este tipo de relaciones entre, entre estudiantes, profesorados, grupos de investigación, eh, empresas externas, y un poco lo hacen ya a posteriori, una vez que ya está el, el estudiante, está licenciado, graduado, etcétera y bueno, ya tienen, se tiene que estar buscando la vida de otra forma. Claro, entonces, si, eh, y si desde la universidad, ya que hay otro... Por ejemplo, Stefi y yo, nos conoce, bueno y Patricia también, nos conocimos eh, desde el desde primer año de carrera. Entonces, eh, a lo mejor si no, hubiese, no las hubiese conocido, no hubiese podido nacer, nacer esta iniciativa. Entonces, siempre es muy importante no solo centrarte en tu grupo de amigos, obviamente, uh -huh. eh, pero también a intentar eh, ver otras perspectivas, ver eso, otros encuentros. Por ejemplo, yo creo que la biotecnología, que es una ciencia bastante más reciente que la biología, está aprovechando muy bien este tipo de eh, iniciativas. Y yo creo que la biología en sí, tiene, tenemos que Si tenemos que aprender de otros científicos, yo pienso que eso es una, una cosa muy positiva que debemos de aprender nosotros. Y a ver... Y, sí, es que sí. me estoy repitiendo todo el rato, pero es lo mismo. Sí, es en, en la universidad es donde lo tienes todo, es el momento más fácil. Tienes ahí el laboratorio, tienes ahí al profesor... A, Tienes a, no sé, a gente que te puede ayudar, que luego es muy difícil, porque cuando ya sales de la universidad, ¿a qué laboratorio vas a ir? A no ser que estés ya en uno, o sea, no puedes si no estás en ningún sitio, no tienes acceso a esas cosas, a un simple una simple pipeta, ¿no? Entonces, es ahí donde hay que hay que… Aprovecharse, ¿no? Sí. Y, ah, pues quiero ver esto y esto. Lo puedes comentar con alguien y justo te enrollas con un profesor, enrollarse en el sentido que la te la estás bien, ¿sabes? Y entonces, pues él se, pues, oh, pues es muy buena idea, vamos a probar, tal. Así... Sí, no sé, creo que debería ser así, sí, es, para eso es la obviacidad. Y también que los profesores tengan la mente abierta y estén dispuestos a ayudar a los alumnos, porque ah. hay muchos profesores que solamente por estar ahí y dar clases y centrarse en sus investigaciones están más que felices que una claro. persona. pero no, también eh, nosotros de los estudiantes agradecemos mucho a aquellos profesores que se preocupan por los estudiantes y se preocupan por oírnos y a lo mejor una idea que tengas tal y, no que, y, no te desmo y que no te desmotiven y te den una... No literalmente una torta en toda la cara diciendo, pero ¿a dónde vas, chico? Tú eres uno de primero, ¿dónde vas a ir? Tal. Eh, no. <risa> <risa> Tenemos buenas ideas y aquí estamos. Y si precisamente hay gente con iniciativa y con motivación, lo que hay que hacer es impulsarla, no oprimirla. Sí, es verdad que el, que el papel de lo, del profesorado universitario es muy importante, no solo a nivel de dar conocimiento, sino pues eso de, de favorecer... Eh, esas sinergias que hablabais ¿no? y, el, y el hacer que, que los estudiantes sean más proactivos y, y ayudarles a colaborar, a desarrollarse un poquito más a nivel de, de, a nivel profesional, ¿no? aunque todavía estén estudiando pero al fin y al cabo son, son, son, son profesionales en potencia ¿no? entonces eh, creo que sí que es muy importante que haya o que, que lo, que los profesores en sí encima también se conciencien de que, de que su labor no es solo dar una clase y dejarlo ahí ¿no? sino que, que al final son, son un modelo para... para la gente que, que está entrando en la carrera y, y tienen una experiencia que, que deberían compartir con, con los demás. ¿no? Uh -huh. Bueno, ya hemos hablado un poquito de, de cómo, cómo son las relaciones o las no relaciones entre, entre los estudiantes con la universidad y con el exterior, pero ¿cómo creéis que son eh, esta, estas relaciones entre universidad, empresas y sociedad? ¿No? Porque, porque se supone que la ciencia debería ser, estar al servicio de lo que es la sociedad, pero... ¿Pero existe una comunicación real, fluida, entre la universidad y la sociedad y, y bueno y, y las empresas, ¿no? como parte eh, activa de la sociedad? Mm, diría que más o menos, porque sí que es verdad que hay muchas empresas que han surgido a raíz de universidades y de proyectos universitarios, pero mm, no tanto como quizá podría. ¿no? Mm, por ejemplo en otros países el, los centros principales de investigación son las universidades y en España no lo es tanto es quizá más el CSIC que no digo que sea malo para nada, de hecho la idea del CSIC de centralizar un poco todo me parece ex excepcional pero, pero claro, luego tú como alumno no cuesta llegar ahí cuesta llegar al CSIC, no puedes ir ahí pues me meto aquí en el CNI, no ¿Sabes? Tienes que... Pues, es difícil. Entonces, quizá ya hay un pequeño topecillo de... No es tan fácil el... Pues igual que cojo y entro a que puedo entrar a trabajar en otras empresas más fácilmente, en otros campos, por ejemplo, pues al, al investigador yo creo que es un camino un poco más complicado. Que no es... Porque además ir de beca a beca tras beca, no es un contrato de pues ya estoy aquí toda mi vida, no. Tener, pues ahora una beca, ahora un proyecto, ahora no sé cuántos, es más complicado. Por otro lado, sí creo que, eh, digamos, la comunidad científica escucha las necesidades de la sociedad. Eso yo creo que sí, sí que está bien, pues se están desarrollando ahora cosas que están supliendo necesidades. No es que, pues investigo aquí a la ranita de no sé dónde, porque no, no, no es una necesidad de cosas en todos los campos. Entonces, ahí hay un poquillo que no sé, hay que quizá arreglar, ajustar hay algo. Sí, y además también de la sociedad al, a la comunidad científica. Hay muy poca gente que no, se, que no sean científicos en general de la sociedad que no tienen ni idea de lo que se dedica un biólogo. Entonces, es que literalmente, se creen que vamos por el campo y ya está. Y no, y entonces eh, de, de, hacemos muchas más cosas. Y, se, y, y todo es muy necesarias Y la relevancia del biólogo es importantísima y aquí en España, por lo menos, no está tan reconocida como en otros países. Y también desde AEVE lo que queremos es hacer eh, una... promover la ciencia de la biología y dejarla en el puesto donde está, que es muy alto, obvio. <ríe> porque, porque es... Eh, un biólogo se dedica desde la conservación del medio natural hasta um, investigación en el laboratorio para um, enfermedades eh, de lo que sea. Y sí. eso es un favor que hace a la sociedad y la sociedad luego está a otra cosa mariposa y no es posible. Tenemos que hacerles ver que, eh, porque si dices otra carrera ya como que queda mejor, no, yo soy médico y eres la caña de España, pero si eres biólogo piensan que estás ahí en el metro pidiendo dinero. Entonces pues no, o sea, es, eh, somos muy importantes y no, no le quito relevancia a otros campos profesionales, claro, claro. pero que nosotros, yo creo que no sé, en España estamos infravalorados todo se ha dicho. Y entonces pues no, tenemos que ponerlos en su sitio donde que es donde estamos, o sea, que donde debemos de estar. Entonces pues eso, tenemos que mejorar también la comunicación también en, en ambas direcciones, en ambos sentidos, de la sociedad a la comunidad científica y la comunidad científica a la sociedad. Y bueno, ya las empresas, sí, lo que ha dicho este. Sí, estoy, estoy de acuerdo con vosotras, ¿no? Creo que se pues, ha avanzado mucho, ¿no? En, en Tema. Antes la universidad había un poco de espalda a la sociedad, era parece que sí, que se escucha más, pero que, que a veces es verdad que, que quizás la sociedad no está tan puesta en temas de biología, no, no sabe lo que hace un biólogo, como bien decís, de hecho yo lo he sufrido muchas veces, pero, pero sí, que, sí que creo que es importante y que tanto los profesionales de hoy en día como los nuevos profesionales que serán todos los, seréis todos los estudiantes de biología, creo que es importante que, que tengan eso en mente y que... Y que hagan una labor de, de difusión de, de lo que hace un biólogo, ¿no? ¿no? es cuestión de que vayas haciendo propaganda, pero sí que un poco de marketing también nos viene bien, ¿no? Exacto. Hay que saber venderse. Al final, todo, todo es como vender un producto, ¿no? Si tienes que conseguir financiación para un proyecto, tienes que saber vender ese proyecto. Puede ser el mejor proyecto del mundo, pero si no sabes eh, recaudar fondos para él, pues no, no, va, no vas a sacarlo adelante, ¿no? Y creo que, que eso, como lo que estáis haciendo vosotros, ¿no? El, el dar un poco a conocer... ¿Qué, ¿Qué es un biólogo? ¿Qué es lo que hace un biólogo? Creo que es fundamental, tanto tanto para los propios biólogos, que muchos no lo saben, como de cara a, a la sociedad, ¿no? Porque cuanto cuanto más se valore eh, lo que hace o, la labor de un biólogo, más fácil será pues eh, adquirir una, una estabilidad laboral, unos mejores salarios, un mayor reconocimiento, pero yo creo que son cosas que, que son necesarias en cualquier profesión. Sí, desde luego. Bueno, hemos dicho también que sois una asociación muy joven, eh, hay muy poquito tiempo, pero que estáis haciendo muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué planes son los que tenéis para un futuro así cercano, corto o medio plazo? Pues crecer más. <ríe> Esperamos ya poder eh, ir abriéndonos paso con más eh, y poder a, ampliar nuestra red de contactos con otras asociaciones o otras delegaciones, universidades, con las que todavía hemos intentado, no hemos intentado con todas, pero con la, yo creo que con una gran mayoría y entonces pues esperamos de alguna manera pues recibir una respuesta o que a, desde aquí hago un llamamiento a todos aquellos que, no estén, que estén en otras universidades que si quieren unirse que vengan. Porque eso es nuestra principal idea, crear una red y si no tenemos una red pues apaga y vámonos. Y después también pues cuando ya la tengamos más o menos ya establecida pues crear la parte de asocia, eh, abrir la opción de asociados y tal y ya pues ya veríamos más a qué nos centramos principalmente en esa posición en el futuro. Y luego, lo que ha dicho antes Stefi, esta semana vamos a hacer las segundas jornadas profesionales de Biología, que bueno, ya lo he resumido más o menos antes mi compañera, bueno, Stefi, <risa> pero que es eso, que estas iniciativas, que no es nuestra, es de nuestra representante de la Universidad de Juan Carlos, que las hizo el año pasado, y como se unió a EVE, nos sugirió que si sí podíamos colaborar con ellos, pero para nada es nuestra idea y además es muy buena iniciativa. Entonces pensamos que estas iniciativas las, se tendrían que hacer en, en, en todas las universidades, ya que hay una falta de comunicación por parte de las universidades a veces sobre qué son las prácticas externas, qué opciones tienes eh, cuando acabes la carrera, etc. Entonces, pues bueno, intentar seguir divulgando todo lo que podamos, la ciencia de la biología y luego también la función del científico e intentar complementar desde la página web, o como podamos, las carencias que hemos comentado antes desde AIRE. Vale. Bueno, ya, ya que habéis dicho que una de las cosas que queréis hacer es crecer y, y, hacer un, y dar un poco a conocer la labor que hacéis, ¿cómo puede un estudiante asociarse o ponerse en contacto con vosotros o colaborar con vosotros? Como habéis dicho, eh, buscáis también eh, representantes de universidades, ¿no? Pues si sí. alguien que esté viendo esto y dice, ah, pues mira, yo creo que en mi universidad no lo han nombrado antes, ¿Cómo puedo ser representante de mi universidad? ¿Qué es lo que deberían hacer? Pues por ahora, eso, funcionamos en Facebook y nuestro email. Entonces, ¿Cuál es vuestra página de Facebook? Que la voy a poner abajo, pero bueno, para que la gente se vaya quedando con encante. Sí, sí es, y bueno, en la página web el, también. Sí, bueno, eh, entonces, el, pues alguien que simplemente tenga curiosidad y quiera seguirnos, pues un like en Facebook y perfecto. Y alguien que quiera implicarse un poquito más, pues nos puede mandar un email, presentarse o un mensaje directo. ¿Cuál es vuestro email y vuestra página de Facebook? ¿Cuál es el nombre? Nuestra página de Facebook es Asociación de Estudiantes de Biología de españa AEBE, que creo que en la dirección de arriba es AEBSP, porque AEBE es de España, y el correo es AEBSP.com. Entonces, lo pondremos más abajo, ¿no? Pero bueno. Ok. Entonces, la mejor forma es directamente escribiros un correo y... o hablaros sí. directamente desde la, desde la página de Facebook. Sí, bueno. sí. y le, le pediremos seguramente el, el currículum, un poco de información y, y vamos, por ahora estamos aceptando a todo el mundo. Sí, casi todo el mundo. Sí, pues, sí bueno. toda ayuda es bienvenida, incluso no, si no eres biólogo, pero si sí, te interesa el proyecto y a lo mejor piensas que puedes aportar otra perspectiva o cómo nos puedes ayudar, pues la verdad es que estamos encantadas de escuchar uh -huh. nuevas propuestas porque yo pienso, bueno, como hemos dicho antes, que la sinergia con otras áreas profesionales es bastante importante y muy enriquecedora para la sociedad. Uh -huh. ¿Cuánta gente sois ahora mismo en la, en la asociación, más o menos? En AEB somos 500. Quine hay 500 likes. De grupo inter O sea... De grupo, contando junta directiva, grupo interno y representantes, seremos unos 13, más o menos. Y luego, pues, ya, si nos ponemos en YEP, en YEP en Facebook somos 1.300, 1.400 likes. ¿Y, no, y de...? 500, ¿eh? Albert, sí, que llegamos bueno, ver el otro día. Ah, bueno, pues 1.500. <risa> y de grupo somos unas 20, 21 sí. personas. Bueno, pues esperemos que, que ahora vayan aumentando el número de seguidores y la gente se va interesando un poquito por el proyecto. De aquí sí. los invito los invito a todos a que visitéis la página de Facebook, eh, que os pongáis en contacto con ella, veis que son súper majas. Y bueno, ya para acabar la entrevista, como siempre siempre acabo, bueno, además vosotras que sois estudiantes de Biología, ¿qué consejos le daríais a un estudiante de Biología que esté viendo ahora mismo en estos momentos, que está bien que vaya a empezar o que esté haciendo ya la carrera y que esté viendo la entrevista en estos momentos? ¿Qué le diríais? Pues eh, que la nota es bastante importante, <risa> entonces que aunque él piense ah, o ella piense a ah, estudiar ella cinco minutos más, no, hazlo, estudia cinco minutos más. Eh, ese es, yo creo que es el consejo más útil que te pueden dar <risa> estando en la carrera, porque luego si quieres acceder a un doctorado o a un máster, va desgraciadamente el sistema en el que hay actual va a contar mucho la nota, entonces pues eh, esa es la principal, pero por otra parte, Ahí, como hemos mencionado, ahí está la área del emprendimiento ahora en ciencia o, y otras eh, áreas más in también interesantes. Entonces, pues, si quieres algo, lucha por ello y, en y céntrate en lo que quieras, o sea, en eso eh, y no te rindas, porque al fin y al cabo es eh, tu sueño y si tú no lo vas a hacer, si tú no te vas a esforzar, nadie lo va a hacer por ti. Entonces, tienes que eh, esforzarte todo lo que puedas. En eso, eso sí, si tienes un objetivo claro. Eh, mátate por ese, por ese objetivo, de, de mm, trabajo a todo lo que todo lo que requiera el trabajo y sacrificate, obviamente hay sacrificate en el sentido de horas de libertad, bueno de libertad por el amor de Dios me sale fatal de, de, de vida social, etcétera que y, y que obviamente un, un todo esfuerzo tiene su su, su, recompensa, su recompensa entonces pues pues eso, luchar por lo que tú piensas, por lo que tú. Eh, por, la, por la, el área o, ta, o línea de investigación que estés más interesado y adelante. Que aunque te digan, ah, no, es que eso es una mierda. Pues, eh, pues no, porque a mí me gusta mucho y a lo mejor aquí hay algo interesante y tal, pues tú adelante, eh, uh -huh. por supuesto. Sí, yo vi el otro día una imagen que me gustó mucho que era un dibujito de un iceberg, ¿no? Y ponía, ¿cómo es el, el éxito? Pues el éxito es lo que vemos del iceberg y debajo estaba, pues, el, todo el resto y ponía, pues, todo el caminito de idea. Pues estaba en inglés, ¿no? De failure, levantarse otra vez, otra vez failure, otra vez éxito, no sé qué, modificar, tal, hasta llegar a, al éxito. Y es así, definitivamente es así. Sí, que la única vía para hablar de éxito profesional o personal o lo que sea no es un único eh, camino, hay varios, y obviamente cada uno tiene el suyo, no hay una fórmula como en matemáticas para seguirlo y ya tenerlo, cada uno tiene su camino y todo, todo... yo creo que la, la base es el esfuerzo que tú pongas y el empeño y la motivación que tú tengas, y si, con eso, y si tienes eso, ya lo tienes conseguido. Entonces, pues que, eso, que a por todas. <risas> Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con vosotras. Creo que, que es importante perseguir los sueños de uno. Al final yo creo que sobre todo el éxito lo marca el, el que tú veas atrás y estás contento con lo que has hecho, con lo que hagas, con las decisiones que has tomado, ¿no? Yo creo que más que el dinero, que hombre, que siempre viene bien y, y es necesario, ¿no? Pero creo que el éxito es estar bien contigo mismo y saber que, que has hecho lo que, lo que te gustaba hacer y lo que pretendías hacer. Y es, verdad, y es verdad también, que, que, también lo digo, que, que la biología es muy esclava a veces y y que te consume mucho tiempo, mucho esfuerzo y te da un montón de creadores de cabeza, pero también pienso que merece la pena el esfuerzo. ¿no? Totalmente. Igual que, igual que te quita tiempo y te quita vida casi, te da mucho lujo cuando, cuando vas va, va logrando todo lo que te vas proponiendo. Claro, cada vez que sale un mini... Eh, cuando... nosotros con la asociación, por ejemplo, con, con las dos, con la europea y la española, cada vez que va saliendo algo... Nos entra una alegría, aunque nos hayamos estado trabajando meses, aunque sea... Bueno, es impresionante. Entonces sí, claro, todo tiene su sacrificio, pero obviamente la recompensa, o, tanto a nivel personal como éxito monetario o lo que sea, es muy placentero, es, es impresionante. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo, muchísimas gracias por este ratito que hemos pasado charlando. Y bueno, pues nada, solo una vez más invitar a toda la gente que visite, a todos los estudiantes que visiten vuestro, vuestro blog, vuestro, vuestra página de Facebook, que se animen a escribiros y que, y que participen en la asociación, porque yo creo que juntos se hace todo mucho mejor, se tiene más fuerza que, que cada uno empujando por separado. Y bueno, aquí en el Bichólogo tenéis vuestra casa, lo que necesitéis. Un placer, de verdad, muchísimas gracias. No, muchas muchas gracias, gracias a ti. A ti. Sí. Hasta luego. Chao. Chao.